la hemos hecho ya unas cuantas veces, en distintos años, pero hacía algo de 10 años que no la hacíamos. Así que retomar una obra tan interesante, compleja, con la guitarra y el coro, con, mucha, con mucho dinamismo, con matices, con fuertes, con suaves, tratando de expresar la pasión intensa que nos dice Lorca en su poesía. Hace una mistura entre la música y la letra muy interesante y logra esto que es el romancero gitano, ¿no? Y a nosotros, bueno, nos ha exigido, digamos, este, eh, la parte de técnica vocal y de interpretación, pero creo que se logró bastante bien y, y digamos, la idea era un poco ofrecer, digamos, eh, una, una identidad, digamos, del de, de sur de España en, esta, en este romancero, ¿no? Con la música flamenca. Realmente es una gran obra, muy difícil, muy difícil para el coro, muy difícil para la guitarra, una obra llena de sutileza. Tiene la poética de Federico García Lorca y tiene la poética de Mario Castelnuovo Tedesco, o sea, es la suma de dos poetas. Entonces es, es muy fuerte lo que pasa. Y la verdad que poder hacer esa música en, este, en estos tiempos, músicas a las que te tenés que dedicar, que tenés que buscar sutilezas, que hay que, hay que hay que meterse, ¿no? Es hermoso, porque no abunda mucho, ¿no? Now, by that, oh, last time is <laughs> the same.